van Plus es aceite de naranja 6%, es un líquido fluido y de baja viscosidad, muy distinto a otras formulaciones de, de aceite de comercial. Estamos en un invernadero de, de pimiento en Almería y vamos a hacer una prueba de ...de la capacidad mojante que tiene Prevan Plus sobre, sobre la superficie de una hoja. Esto es solo agua. Vamos a mojar una hoja hasta el punto de, de saturarlo Y con Prevan al 0,2%, a 2 centímetros por litro, vamos a hacer la mojación de, de otra hoja. Viendo que... Que la hoja se moja mucho más rápido, hace falta menos caldo para, para mojarla y además eh, la capacidad de cubrición que tiene es 100%, es absoluta. Tú decides Prevan Plus.